Bueno, vean, hoy vamos a hablar de un tema que es muy apasionante, es un tema que es muy amplio porque es el karma, ¿verdad? Y con esto hay como algunos malos entendidos que por eso no se resuelven las situaciones kármicas. Por eso quería hablar de cómo es que uno puede desenredar las ataduras de karma, porque como uno no entiende muy bien, uno no se desenreda, sigue con las mismas ataduras kármicas, ¿sí? Varios de ustedes ya han escuchado la palabra karma, ¿verdad? De hecho, casi todos. ¿Y qué es acción? ¿Sí? La palabra karma significa acción. Y bueno, no, se nos enseña que todo lo que uno hace tiene un retorno, ¿verdad? Lo que uno siembra, cosecha. ¿Ok? Pero hay malos entendidos con eso, porque uno a veces piensa que las acciones. Eh, por ejemplo, que si vos querés dinero, ¿verdad?, eh, yo tengo que hacer, por ejemplo, donar dinero, ¿ok? Sin embargo, esa es como la parte superficial de la acción y nos quedamos muchas veces en eso, por ejemplo, como, eh, no sé, si quiero... Si quiero, no sé, ser más inteligente o, o lo que sea, entonces me pongo a estudiar una profesión. Es, eso, eso está bien. Sin embargo, detrás de la acción o profundo, debajo de la acción, es lo que no cambia. Y resulta que eso es lo que está generando ataduras de karma. Por eso, a veces cuando decimos que... Eh, lo que uno hace, atrae pero no es la acción en sí es lo que está detrás de la acción, es decir la intención, la actitud no la acción superficial ¿y qué es lo que está detrás de la acción? está lo que yo soy y yo actúo de acuerdo a lo que soy eso es lo que no cambia por eso es que hay ataduras de karma que uno sigue manteniendo durante mucho tiempo en su vida porque uno quiere cambiar las acciones pero uno no cambia y uno sigue actuando porque uno solo puede actuar de acuerdo a lo que uno es sí o no uno no puede aparentar o disquecer otra cosa uno simplemente es como es sin embargo, ahí es que nos vamos a detener un poquito, esa es la primera parte, ¿verdad? Porque si yo me quiero liberar de situaciones que además son repetitivas, de karma, yo tengo que eh, hacerlo desde adentro, desde mí, desde este ser que soy. Entonces quisiera que ustedes observen primero, en el propio ser, en sí mismos, dos virtudes que ustedes digan, la verdad es que yo estas cualidades sí las tengo, obsérvense y ustedes digan, mira, sí, o sea, yo no, yo tengo, yo sé que ustedes tienen como 100 por lo menos, pero por lo menos dos cualidades que ustedes sepan que esas yo las tengo. Y vamos a hacer un pequeño juego, ya que está Juvelca ahí. Yubel, usted puede pasar y le da a cada uno uno de esos papelitos. Esto va a ser una ayuda, porque uno debería conocerse, ¿verdad? Conocerse su belleza, pero como a veces no se conoce, esto es un juego. Yubelka les va a dar un papelito que les va a decir una de las cualidades que ustedes tienen. ¿Ok? es un juego, pero la cualidad que les tocó, léanla porque es una de las cualidades de ustedes, porque usualmente en este juego nada es casual ¿verdad? y vean y vean si es la cualidad que ustedes pensaron que ustedes tenían puede ser que no de este tipo de cualidades era la que estábamos hablando ¿verdad? por ejemplo, digan una que les tocó a ver qué te tocó vos Especialidad, es la entrega espiritual. ok, entrega espiritual paciencia, paciencia. autoridad Paco. paz okay. fe equilibrio sabiduría, sabiduría coraje Ven, estamos hablando de esas son las, las virtudes de las que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Ok, esas cualidades son, ustedes las pueden ver con estos ojos, se pueden escuchar con estos oídos. Vean qué interesante, lo que uno es, uno no lo puede ver con estos órganos físicos. O sea, esas cualidades... Ya, ya, no veo a... a acá, sí, gracias. Esas cualidades son cualidades que ¿dónde están? Ese es el primer error que nosotros hacemos. Cuando nosotros queremos conectarnos con nosotros, no podemos usar los sentidos físicos. Los sentidos físicos no me van a hablar de mi, de mi paciencia, no me van a hablar de mi coraje... De mi, de mi sabiduría? ¿Dónde están esas cualidades? ¿Quién soy yo? ¿Cómo son esas cualidades? Para eso yo tengo que utilizar otro sentido, otra forma de, de escucharme, otra forma de observarme y ahí es cuando entra el silencio o la meditación, porque la meditación lo que hace es que usted se conecte no con la parte física, signo con una parte del ser que no se puede entender físicamente y es lo que define mi ser, es lo que está vivo, lo que está vivo uno cree que es el cuerpo porque uno cuando entierra a alguien querido uno cree que te está enterrando al cuerpo pero en realidad lo que estaba vivo era lo que salió del cuerpo que era la conciencia que era el alma la, la, la parte viva la, la vida es sutil eso es lo que soy y eso es el gran error que cometemos queremos conocernos sin activar ese silencio interior hay una parte del alma que es extremadamente dulce única, especial esa parte actúa es la que me hace estar hoy aquí sentada o sentado a mí nadie me obligó a venir es algo que yo estoy haciendo porque quiero y por qué quiero ¿Qué, qué hay en mí que me atrae a estas cosas porque yo estoy en una búsqueda de algo más qué es esa parte de mí que anda en búsqueda por qué me gustan estas cosas eso es una parte de mí que yo necesito entender mejor reconectarme más ¿sí? Esa es uno de los niveles del ser. Sin embargo, hay otro nivel del ser. ¿Qué es el nivel con el que más nos conectamos? Por ejemplo, si yo les digo, cada uno piensa en un país que no sea este. Ni tampoco donde nacieron, porque yo sé que algunos no nacieron aquí. Piensen en un país. Ya, Rolando, ¿qué, qué pensaste? Chile, ya me imaginé. <ríe> Otro que no sea Chile. <ríe> Colombia. Colombia. Digamos que usted, a partir de ahora, el país que pensó, usted va a ser de ese país. ¿Qué pensaste vos? Sí, ¿qué país? Senegal. Senegal. Ahora imagínate que vos sos de Senegal. ¿Vos qué pensaste? Es un juego, sí. Venezuela, ahora sos venezolana, porque, ¿qué pasa?, si, yo, si ustedes cada uno piensa, digamos, en ese país, ahora yo pensé en India, yo soy hindú, eso es cierto, eso me está definiendo, eso resulta que hay una parte del ser, que no es la que hablamos antes, que está definida desde muy pequeño, desde que uno nace, le empieza la sociedad a definirlo a uno, por ejemplo, yo soy del lugar donde nací, eso es muy fuerte, eso es como una definición de mi ser, pero no es cierto, yo no soy del lugar donde nací, yo no soy eso, por ejemplo, otra cosa, ustedes tienen una cédula, ¿verdad?, en esa cédula a veces sale el estado civil sí o no el estado civil me define pero es tan poderoso que si, yo, si dice casado divorciado, viudo, viuda eso es como muy grande uno, uno se siente el estado civil y además soy casada, soy soltera o sea, hay como como eso me define, ¿no? O, por ejemplo, la, la plata que ustedes tengan o no tengan en el banco. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que soy pobre. O sea, el alma no es pobre. No hay nadie pobre. Hay una condición transitoria de no tener recursos. <risa> yo probablemente estoy transitoriamente sin recursos físicos pero yo no soy pobre eso no es una condición del alma la pobreza no es algo que soy es una condición externa, transitoria, temporal no soy pobre o por ejemplo, cuando la gente dice es que yo tengo, yo soy millonario porque transitoriamente tengo algo físicamente, ¿verdad? Igual es transitorio. Eso no me define, no soy lo que tengo en el banco. ¿Me explico? Me, me van siguiendo. O sea, mi estado civil no me define, no me define tampoco la nacionalidad, no me define lo que tengo en el banco, no me define que estudié. ¿Usted cree que por un título uno es eso? A veces la gente me dice, es que soy artista. Ok, digamos que usted es artista. Y tengo un amigo que es artista y entonces él, ¿verdad? Ahora es conocido y, y toca música, ¿verdad? Entonces hay gente que le encanta su música, pero hay gente que no le gusta su música. Y a los que no le gusta la música, este amigo sí le dice, ay, no, es que vos no me gusta, no me gusta, no soy buen artista. Si yo, si yo me defino como que yo soy artista, yo estaría como muy impactada, ¿verdad? Si me dice, es que usted no es buena, ¿verdad? Pero en realidad yo no soy la, lo que hago. O sea, eso es una acción temporal igual que yo expreso. Pero yo no soy artista. Yo actúo haciendo tal o tal cosa, ¿verdad? Pero yo no soy eso. Yo puedo no, no hacerlo, por ejemplo, les voy a poner otra idea, ser padre o madre, o abuelo o abuela, ¿verdad? Es decir, no soy madre, yo estoy actuando el papel de madre transitoriamente, pero no es lo que me define. Y eso es algo muy fuerte, o padre, porque yo creo que yo soy el papá es una relación, es un tipo de relación, es sencillamente una forma de vincularme con alguien, pero no es lo que soy, me siguen, yo no soy papá, yo soy yo, actúo como papá con cierta alma porque me toca esa responsabilidad, pero no es que yo soy papá, ¿me explico? Actúo como mamá porque temporalmente soy la mamá, pero yo no soy mamá siempre, o sea, no soy mamá en la casa, eh, perdón, en, la, en el trabajo, no soy mamá con, en, el super, en el supermercado, yo soy yo, y con ciertas almas me toca desempeñar el rol de mamá o papá. ¿Sí? Sin embargo, esos roles, que es el segundo nivel de identidad, es lo que más estamos asumiendo, apegados nosotros nos sentimos los roles o sea, sentimos que yo soy eso no nos, no nos define o sea, ¿quién soy? Ah, es que soy esto que hago, esto que tengo, esto que ha, ¿verdad? pero eso es transitorio y hay una tercera cosa que además uno se aferra también y que lo define también de manera superficial ¿saben cuál es? además de los roles y lo que uno hace la tercera cosa es la propia historia todo lo que uno ha vivido uno lo utiliza para definirse a sí mismo ustedes pueden decir pero Mariana es que es cierto Todas mis experiencias es lo que yo soy, ¿sí o no? Uno dice, sí, porque pues lo que yo viví en mi infancia, cómo eran mis padres, donde yo crecí, ¿verdad? Todo eso soy yo. Y uno de alguna manera se aferra a esa historia, porque además es interesante. Uno elige qué recordar de esa historia. Y elige recordar lo que me ayude como a sostener la identidad que yo estoy creyendo que tengo por ejemplo si alguno de nosotros ha tenido situaciones donde es agresiva o agresivo ¿verdad? uno no le gusta pero a veces uno es violento o violenta bueno, voy a quitarle la palabra violenta enojón, no enojón. <risa> ¿verdad? porque uno se enoja y uno dice es que te, mi historia de vida fue así entonces, por mi historia de vida me cuesta mucho manejar mi enojo, ¿ok? ¿Qué estoy diciendo con eso? Yo estoy pensando aferrada o aferrado a esa debilidad, enojo, y recuerdo todo lo de la historia de mi vida que me, que me ayude a justificar esta debilidad que tengo, entonces, me pueden decir, María, no, es que con todo lo que yo viví, por supuesto, yo soy enojona, o soy así, digamos, violenta o violenta, o por el contrario, dependiente, ¿verdad? Ah, es que como mi papá era alcohólico, y entonces yo viví situación de agresión en mi familia, entonces, pues sí, yo tengo la tendencia a tener, verdad a tener relaciones dependientes, entonces uno dice así, como que la historia justifica mi estado actual, y es cierto, en un nivel es cierto, todo lo que yo he vivido lo, lo tengo aquí, donde estoy, pero también eso ya pasó la historia está guardada en alguna parte de mi subconsciente, pero soy yo el ser consciente, el que tengo acceso y aprieto ciertos botones para recordarme de ciertas cosas, si yo me estuviera definiendo con esa cualidad que le salió, como un ser de paciente, un ser con autoridad espiritual, un ser con fe, y yo me siento así, yo recordaría de mi historia las cosas que, que refuercen esa cualidad, todas las cosas buenas que yo viví, todas las cosas positivas por las que pasé ¿sí? ¿me siguen? pero como uno no se identifica con eso bueno, uno se identifica con las debilidades, uno solo recuerda de la historia lo malo ¿ya? entonces, ¿qué, está, qué acabamos de hablar? primero ahora voy a hacer un resumen el karma o las acciones van de acuerdo a lo que yo soy. Pero lo que yo soy puede yo misma, o yo mismo lo defino de tres maneras. O mi identidad sutil, metafísica, que son mis virtudes del alma, o mis roles, ¿verdad? Y lo que, lo que hago y lo que tengo, y tercero, mi historia. De acuerdo a eso que yo que me está definiendo en un momento así van a ser mis acciones, ¿ok? Hasta ahí todo claro, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de autoobservación, ¿ok? Yo les voy a hacer unas preguntas y voy a poner una música. El que quiere puede responder por escrito y el que quiere lo puede responder a su interior. Pero es muy importante que se observen, ¿ok? Sin juzgar, solo observar, ¿ok? Entonces, yo voy a observar a este ser que soy. Primero voy a observar el cuerpo que tengo. El estado de salud que tengo. Y aceptar que tengo el cuerpo que tengo que tener tal y como es y ver cuáles son las cualidades que tiene este cuerpo es decir ¿por qué es un buen cuerpo este que tengo? ¿Qué precio de este? Ahora voy a observar mi familia. ¿Qué es lo bueno que hay en mi familia? Lo que aprecio de esa familia donde me tocó crecer. Por lo menos voy a identificar tres aspectos positivos de esa familia. Llevo mi atención al trabajo, ya sea remunerado o no remunerado porque puede ser que mi trabajo sea en la casa. ¿Qué son tres aspectos positivos de mi trabajo? Mínimo tres aspectos positivos. Ahora, voy a identificar alguna persona con la que tenga tal vez una situación complicada o más difícil, tal vez es una persona con la que no puedo llevarme bien o que hay algo, ¿qué son tres aspectos positivos de esa persona? Tres cualidades o aspectos positivos que tienes ese ser. Por lo menos tres. ¿Lo lograron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue el ejercicio? Entonces hicimos fue buscar la, la virtud los aspectos positivos de lo que sea que yo estoy viviendo ok porque ahí nos va a ayudar a entender primero que donde sea que estoy lo que sea donde lo que estoy viviendo con las personas que estoy tengo que estar y lo que sea que está pasando tiene que pasar ese es el primer aspecto para liberarse del karma primero entender al ser ¿verdad? y que el ser actúa a través de esas tres manifestaciones lo que genera cuenta kármica es cuando no actúo desde la virtud ¿verdad? pero bueno pero ahora donde estoy, tengo que estar con las personas que tengo que estar y en el lugar que tengo que estar ustedes todos pudieron identificar cosas positivas a veces cuesta más ¿cuándo es que cuesta más? cuando hay sufrimiento Diferentes situaciones que me causen sufrimiento. ¿Verdad? El sufrimiento puede ser enojo, o puede ser dolor. ¿Verdad? Por ejemplo, en relación con el propio cuerpo. ¿Cuántos de nosotros acepta que este cuerpo tiene aspectos positivos? Si a nosotros nos han enseñado a que cada uno nunca esté satisfecho con su cuerpo. Pero el cuerpo que cada uno de nosotros tiene, es funciona bien, ¿verdad? Tiene cosas que funcionan bien. <risa> y vieran qué interesante, yo estuve ahorita en Nueva York con la coordinadora Brahma Kumaris de las Américas, que es una persona extremadamente especial. Ella tiene como más de 50 años de meditar. Y ella tiene su cuerpillo todo hecho leño, ¿verdad? Porque le quitaron un riñón y ahora el otro no funciona, entonces tienen que hacer diálisis, que yo no tenía idea que era eso, ¿verdad? pero bueno, es toda una cosa que le sacan sangre, pasa por una máquina y se la vuelven a meter. Y entonces, pero ella, si usted la ve nunca, se le ve que le duele nada. Y esta vez que estuve con ella, nos dijo en algún momento algo así, dice, es que en mi cuerpo me funciona... Mucho, lo que no funciona es poquito. <risas> y entonces me gustó porque ella no, no se incapacita. Porque ella dice: Es que si, si es capaz, hay cosas que no puedo hacer, pero hay muchas que sí puedo todavía. Es como esa perspectiva, ¿verdad? Eso es lo primero que empieza a liberar el karma. Porque vean qué interesante. Cuando uno está en modo rechazo, en modo negativo, en modo no aceptación, es como no me libera del karma, atrae más la misma situación. O sea, cuando no puedo aceptar que hay algo positivo detrás. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes ven el mar ustedes han ido a la playa, obviamente, ¿verdad? no hay ningún tico que no haya ido al mar o que viva en Costa Rica ustedes han ido, ¿verdad? todos han ido al mar ¿cierto? ok, en el mar, cuando usted está en la orilla del mar ¿verdad? a veces, que ve? troncos a veces ve botellas <risa> cosas que le han tirado al mar ¿el mar qué hace? a mí me llama la atención porque hey, todo lo que, lo que se le tira lo recibe pero después lo va sacando, así lo va sacando, verdad va sacando todo lo que no le pertenece, pero todo lo acepta y después lo saca, en, en hindi eso tiene una palabra, le llaman el poder de acomodar, es decir, ok, no voy a rechazar lo que pasa, porque una vez que lo acepto, se va, cuando yo no acepto, se queda, O sea, la clave, una de las claves es aceptar. Y esta palabra suena pequeñita, pero una vez que uno acepta, ¡qué increíble el cambio! Pero, ¿qué es lo que me cuesta? ¿Por qué me, me cuesta aceptar? Uno pero hay cosas que me producen dolor pero ¿qué es lo que me causa dolor o por qué me causa sufrimiento? porque yo pienso que no deberían ser así las cosas yo tengo una perspectiva que, de que aquí o de que allá las expectativas de cómo tendrían que ser entonces no estoy viendo cómo es que yo tengo otro deseo. Eso es un aspecto. ¿Y por qué más? Eso tiene que ver con el propio ser, porque uno se, tiene la tendencia a juzgarse muy duro. Y entonces a uno le da vergüenza, le da cólera, le da todo, porque en realidad yo, con mi propio ser, cuando algo no está bien como yo quiero, yo me trato pésimo, soy mi propio tirano. Y uno se hace sufrir mucho. Es decir, véanse ustedes en una situación que a ustedes les cueste digamos que todavía ustedes sienten que están en resistencia mucho tiene que ver cómo ustedes están tratando en esa situación tal vez ni siquiera la situación en sí es como yo me siento frente a eso me siento culpable, me siento mal me siento tonta, me siento tonto me siento, lo que sea, pero es mi relación con el propio ser frente a esa situación entonces no la puedo aceptar no la acepto porque yo me trato pésimo frente a eso. Me captaron la idea. Porque esto es muy importante. <risa> porque uno es muy rígido en ciertas áreas. En otras uno es muy light y fluido. Pero en, en las áreas donde uno es más rígido, más se trata mal. Entonces, para yo poder aceptar necesito yo ser más rebelde con el juez interior, ese tirano que me está diciendo, Marían, pero es que usted, ¡qué bárbara! ¿Verdad? ¿Cómo hiciste tal cosa? ¿Pero cómo estás pasando eso? Es que, ¿Qué hiciste en tu pasado? ¿verdad? Una cosa ahí toda mala, ¿verdad? Que me critica. Esa parte que me critico yo sola es muy fea entonces cómo se cómo tratarían ustedes a alguien que sabe que ustedes saben que está sintiéndose mal ustedes le dirían de usted sabía por tonto usted le diría eso qué le diría no es grave todo va a estar bien, no hay problema, está bien, no hay problema, porque porque usted se trata así? O sea, tengo que minimizar la gravedad de lo que estoy sintiendo, porque no es grave. Pero cuando se trata de algo que a mí me está haciendo sufrir, uno se pone dramatiquísimo es el drama, ¿verdad? pero como yo, que soy yo, estoy haciendo esta cosa, ¿verdad? si yo me pudiera ser una actriz de cómo yo me comporto conmigo misma, yo sé que me pongo dramática. Porque con quien uno tiene más expectativas es con uno mismo, o sea, más que con los demás, uno espera demasiado de uno. Uno no se permite fallar. Es pésimo fallar. O sea, usted falla, es lo peor. Y todavía, si uno después no se siente tan mal, hay una voz que le, interna que dice: Qué bárbara. Usted no se está culpando por eso que hizo. <risas> usted debería, ¿verdad? Entonces. Esas, yo creo que es una tendencia que nosotros aprendimos en alguna parte de nuestra historia, ¿verdad? A sentirnos mal con nosotros mismos por cualquier cosa. Con la parte de la sexualidad es increíble, ¿verdad? La parte de cómo se trata mal el ser humano en esa área. O sea, es como, ¿verdad? Hay, hay, hay muchos tabús respecto a eso pero en, en muchas áreas, ¿verdad? porque en realidad si uno hace las cosas de forma natural, ¿verdad? aceptando todo lo que uno es, se va liberando de la atadura del karma, usted va siendo libre de ser usted mismo, usted actúa de acuerdo a su ser, no de acuerdo a lo que usted está reprimiendo, ni de acuerdo al miedo, ni de acuerdo a la culpa. O sea, es de acuerdo a sí mismo, usted es libre de ser usted mismo, usted no se trata mal. Entonces la parte de aceptación. Entonces resumen otra vez, <risa> porque hablamos que la, la segunda área verdad para liberarse del karma es aceptar recuerdan no rechazar las situaciones pero entonces, ¿por qué era que no aceptamos? sí, porque me duele, pero porque eran las expectativas hacia afuera, pero el maltrato hacia el ser entonces yo solo voy a poder aceptar Bien, cuando yo me trate bien. Entonces ahí vamos a hacer otro ejercicio. ¿Está bien? Quisiera que ustedes visualicen algo por lo que se sienten muy bien. Algo que ustedes o están viviendo o han vivido pero que se sienten bien de haberlo vivido, logrado, hecho. Algo que ustedes dicen sí, lo hiciste bien, estoy satisfecha o satisfecho contigo mismo. Ahí en esa área voy a ver cómo me siento quiero sentirme bien qué emociones me da eso pero ahora voy a identificar algo que estoy viviendo en la actualidad Tal vez es lo que es la piedra en el zapato, tal vez es lo que me hace sentir mal, ya sea en relaciones con los demás, ya sea a nivel financiero, ya sea a nivel laboral, a nivel de relaciones con alguien. O conmigo misma o conmigo mismo, algo que yo sé que me resisto, que no me gusta, que no acepto, Una vez que tengo esa situación definida frente a mí, voy a decirle al propio ser que está bien aceptar la situación. Que todo está bien. Ya no necesito culparme más. Sucede como tenía que suceder. No es grave. Va a estar bien. Es algo transitorio. Se logró. Porque lo que estamos haciendo son ejercicios cortos, ¿verdad? <risa> Después ustedes de la meditación lo hacen largo. Pero la idea de este ejercicio, ¿cuál era? aceptar, encontrar las virtudes y no culparse. Está bien, no culparse. O sea, ¿de qué sirve seguirme sintiendo mal? ¿De ¿Sí? qué sirve? Y último aspecto para liberarse de esa atadura. Una vez que uno ya se acepta, acepta, uno necesita mejorar, ¿cierto? Porque en esa situación, pues, evidentemente hay algo que no estoy bien, <ríe> por eso me estoy sintiendo mal. Y nosotros, ¿quién me puede ayudar? Digamos, nosotros hemos creído en Tal vez por superstición. En India, por ejemplo, la gente va y se baña al Ganges. Dice, bañándome en el Ganges me va a ayudar a liberarme de esto. Ellos piensan así. O voy a hacer algo físico, ¿verdad? Entonces, a mí me dieron una onda una vez de Fenchui, que igual me gusta, ¿verdad? Pero, ah es que voy a, necesito renovar la energía, entonces muevo todo <risa> para, para que entonces todo lo positivo fluya. ¿Sí? Y ayudan las cosas así, tal vez ayuda a irse al río, ¿verdad? tal vez ayuda a hacer deporte, tal vez ayuda a mover los muebles, pero eso no necesariamente me fortalece internamente. ¿Cómo me fortalezco internamente a aquella parte que está débil, que por eso yo sigo sufriendo en esa situación? y ahí es donde entra algo que es para todos, es universal independientemente de la religión es nuestra conexión con Dios o el ser supremo el alma suprema que es universal bueno, no es que es la religión pero saben que es un aspecto muy importante porque si no, uno cree que son los seres humanos pero dígame, ¿qué ser humano es tan poderoso para darme a mí la fuerza que necesito? O sea, la gente me puede apoyar, puede estar a la par, puede inspirarme, puede darme buenas ideas, pero no me va a dar el poder espiritual que necesito. Y el poder espiritual tampoco es físico. O sea, el poder, ¿cómo es ese poder interior? Es un poder indestructible, es un poder grande. Cuando uno tiene poder es cuando, ¿verdad? La gente, por ejemplo, dice, ¡dejo de fumar! ¿Verdad? Pueden haber fumado, fumado, fumado, y ese día dice, ya, a partir de ahora, ¡dejo de fumar! Es, esa, es ese poder que de repente uno le aparece por ahí, ¿verdad? De la misma manera cuando uno está muy deprimida o deprimido. No sé si a alguno les ha pasado y que uno se ha sentido mal, mal, mal hasta que uno dice ya no me voy a sufrir más o sea ya terminé suficiente a partir de ahora yo ya me explico, es como de vez en cuando no como que se le enciende el bombillo ¿verdad? pero ese poder muchas veces es metafísico, es espiritual y la idea de la meditación es tener acceso a esa experiencia de poder espiritual permanentemente cuando uno lo tiene solo a veces muchas situaciones lo afectan porque uno está débil entonces uno se pone muy sensible pero si yo ¿pero por qué me afecta todo? ¿yo no creo que es normal? y ¿no es normal? cuando todo me afecta no puedo ver nada porque ya estoy mal yo tengo que hacer algo <risa> o sea estoy débil y cómo voy a ayudar a la otra gente si a mí todo me afecta entonces para mí el principal poder es la paz cuando todo está peor yo necesito paz y la paz es gratuita usted la puede experimentar en cualquier lugar usted dedica un tiempo para el ser hace silencio ¿qué es ese silencio? desconectarse o desidentificarse de la situación que me está quitando la paz dejar de pensar en eso y reconectar con la fuente divina, Dios cuando yo recuerdo a Dios mi estado mental cambia eso es lo interesantísimo cuando mi estado mental cambia mi forma de decidir y de solucionar es distinta. Por eso es tan importante recordar a Dios primero, hacer una pausa de paz antes de hablar, hacer una pausa de paz antes de decidir. Esa pausa de paz para mí es como reconectar mi mente con Dios. y una vez que yo hago eso ese es el poder que viene y a veces uno tiene que hacer una pausa más larga <ríe> por ejemplo, no es el momento de tomar decisiones necesito más fuerza más paz está bien está bien que lo haga pero no por miedo es porque estoy tomando poder no porque estoy posponiendo algo que sé que tengo que hacer, porque si lo estoy posponiendo me estoy debilitando, ¿sí? Porque estoy dándole le estoy dando fuerza al miedo a la idea de, de, de no puedo, ¿verdad? No, no nada con miedo, solo paz. A partir de ahora lo voy a hacer y hay que tomar pasos de valentía por eso hay una frase que es mi frase favorita tengo dos una desde cuando era pequeñita que me aprendí un poema que dice cuando todo esté peor más debemos insistir esa frase para mí es como desde pequeña fue así, ¿verdad? y otra que aprendí más recientemente que es a un paso de valentía Dios da mil de ayuda es decir, primero yo tengo que tener valor hacerlo y después Dios ayuda porque hay que arriesgarse <risa> si yo quiero salir de situaciones kármicas tengo que arriesgarme porque ¿qué es la situación kármica? es algo que me mantiene atrapada en una experiencia que no quiero vivir y que me está su haciendo sufrir tengo que dar un paso de valor ¿Sí? y todo cambia y cada uno de nosotros es distinto, ¿verdad? A veces son situaciones físicas. En eso ¿verdad? hay gente desde muy joven que le da cáncer y cosas raras. O, ¿verdad? Ahora tengo muchos gente amiga que tiene ansiedad. Hay que dar un paso de valor cuando uno tiene ansiedad. Afrontarla, ¿verdad? No huir. Yo no lo puedo hacer sin medicina. Entonces, lo que pasa es que uno después dice como si medicina, ¿verdad? uno puede hacerlo, ¿verdad? Pero eso es como los pasos de coraje, ¿verdad? Voy a salir de la depresión, voy a dar mi mejor esfuerzo, ¿verdad? A partir de ahora en adelante. Y si me caigo me vuelvo a levantar, si esto es un boxeo, ¿verdad? Me pueden, ¿verdad? ustedes han visto los boxeadores. Y aquí, además, uno todo muy orgulloso porque hay una boxeadora. ¿Cómo es que se llama? Todo el mundo la conoce. <risa> ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se ve poderosa, ¿verdad? Pero seguro que le han dado buenos golpes. Y por eso es buena boxeadora, porque aguanta los golpes, ¿verdad? Y así es la vida. A uno le dan unos golpes, pero yo me levanto, era Más fuerte. Y ya sé capearme algunos, ¿verdad? <risa> y a veces quedo noqueada pero me voy a despertar al día siguiente ¿verdad? cuando me quedo noqueada lo que yo hago que es cuando me quedo muy mal digamos por alguna situación yo lo que hago es un, un momento como yo me digo de cuarentena es decir me doy un día de meditación pero para mí la meditación es básica no es un día de de estar ahí con el violín sintiéndome mal no, para mí es un día de estar en silencio, de práctica, de reconectar con mi ser, de estar bien, de estar tranquila. Me explico. Y es como que salgo ahí del bloqueamiento. Uno pueda, ¿para qué esperar un retiro espiritual en alguna parte? Usted lo puede hacer, usted se retira un día. Se conecta ese día con el ser supremo se va donde quiera, hay gente que le gusta andar en bicicleta, otra gente que le gusta caminar y que lo hagan solito ok ven que fácil no, no es que es fácil es que es otra perspectiva por eso quería compartírselas porque yo he visto, he leído muchas cosas que no le dan al punto y por eso yo veo que la gente sigue con las situaciones kármicas políticas bueno entonces Pongámonos de meta esta semana, hacer estos ejercicios. Primero ver las cosas positivas de donde sea que yo estoy, ¿verdad? Después tener una relación con el propio ser de que todo está bien. No ser dramática. O sea, está bien. Ya no es grave. Todo está bien. Ya